Bueno, buenos días a todos me presento yo soy Agustín Cervera y hoy vamos a ver la clase de pulverización en esta primera clase lo que nos vamos a dedicar es a la parte de pulverización terrestre y todos sus componentes de una pulverizadora moderna lo primero que podemos ver es que las partes de la pulverizadora siempre se respetan entre uno u otro modelo y lo que vamos a ver es cada uno de sus componentes lo primero que vamos a ver es el tanque luego vamos a ver el tema de filtros bombas comandos y válvulas tuberías botalón y chasis portapicos pastillas accesorios y pero primeramente tenemos que comprender cuál es un circuito de una pulverizadora las máquinas pulverizadoras son máquinas que se dedican a fabricar gotas eso lo vamos a ver en la segunda clase en detalle cuando veamos tecnología de aplicación donde nos esmeremos en fabricar las gotas que realmente necesitamos para lograr una correcta aplicación pero previo a eso tenemos que conocer cómo es el circuito de una pulverización. Eh, los circuitos en las pulverizadoras son, pueden ser de dos maneras y varían según principalmente el tipo de bomba que utilicemos. Hay dos tipos de bombas, bombas volumétricas y bombas centrífugas, que ahora las vamos a ver en detalle. Pero haciendo un resumen de cómo es un esquema, toda pulverizadora siempre arranca con un tanque, del tanque va a parar a un sistema de filtrado, que el sistema de filtrado puede estar antes o después de la bomba, en función de qué tipo de bomba sea si la bomba es de, de tipo volumétrica que levanta levantan alta presión el filtro principal se pone antes para evitar roturas la bomba en sí, en este caso la bomba volumétrica luego tiene que haber un pulmón que lo que hace es amortiguar los picos de presión y después de ahí vamos a parar puede haber filtros de línea vamos a parar a lo que es el comando que es el cargado de regular la presión y distribuir a cada una de las secciones y el remanente de caudal que generó la bomba puede volver por una válvula o por el mismo retorno que tiene cada uno de los comandos ¿Eh? esa es la forma de eh, funcionar en una, en una bomba con una polizadora con bomba volumétrica cuando tenemos una bomba centrífuga la cosa es diferente eh, tenemos que pensar que las bombas centrífugas necesitan que desde la bomba hacia el tanque tenga la menor cantidad de uniones posible porque en cada unión hay una posible entrada de succión y la, esa succión digamos eh, accidental no una pequeña fisura o un, un mal cierre y eso hace que el rendimiento de la bomba baje abruptamente entonces nunca están los filtros por delante del circuito de la bomba siempre están después los filtros ¿eh? estas bombas son de baja presión pero autocaudal pero tienen esa particularidad, no tienen que tener casi nada, salvo una llave de cierre para hacer cualquier tipo de reparación para que no se caiga el producto, luego no, tiene, no debería haber nada antes. Después de la bomba siempre viene el filtro principal, acá vamos al mismo comando que habíamos hablado, y, del, y de, este, de, esta, de esta bifurcación lo que tenemos es la válvula para que eh, genere un retorno y vuelva al tanque y en este caso agite y genere un movimiento del producto dentro del tanque hablando un poco de tanques vamos a hacer un poco de historia los primeros tanques eh, como ven en la foto en las máquinas primeras máquinas polarizadoras eran colocados en forma transversal no su, su situación cilíndrica eh, estaban dispuestos a lo ancho y era por una cuestión de que todavía estas máquinas no tenían una gran precisión en cuanto al copiado del terreno tampoco eran muy anchas estas máquinas esta máquina que podemos ver acá en la década del 70 era la mejor máquina que podía haber en el mercado y tenía un ancho de trabajo de 18 metros, contra 50 metros que pueden tener las máquinas eh, modernas con otra tecnología que no tiene nada que ver con esto. Eh, para lograr cierta estabilidad, lo que se hacía justamente es poner el tanque a lo ancho y de esa forma eh, se modificaba el centro de gravedad y se generaba una mejor, mejor compensación del botalón. ¿no? El botalón es todo este barral donde están los picos. Eh, luego fueron evolucionando y lo que se pero todavía no había una gran tecnología en cuanto a, a capacidad de compensación en, en el botalón no en copiado del, de la horizontalidad del botalón en relación al, al terreno y lo que aparecieron fueron máquinas que tenían dos tanques pero igualmente dispuestos en forma transversal no mejorando su eh, prestación en cuanto a mejorar la distribución de su centro de gravedad las máquinas modernas, ¿no? ahora vamos a, a la situación actual. Las máquinas modernas es al revés, el tanque está dispuesto en forma longitudinal, a, a diferencia de estar en forma transversal, están en forma longitudinal. ¿Por qué? Porque las máquinas modernas tienen otros sistemas de compensación de su botalón, tienen muchísima tecnología puesta, ahora vamos a ver algunos ejemplos, y hacen que no sea necesario el tanque a lo ancho, aparte el tanque a lo ancho lo que hacía era generar una, una máquina con un exceso de ancho de transporte con lo cual el riesgo eh, de esa maquinaria en, en el transporte en rutas y caminos era muy peligroso eh, eso en cuanto a tanques hoy los materiales que se utilizan pueden ser polietileno de alta densidad o fibra de vidrio no se utiliza más lo que es eh, acero inoxidable por una cuestión de que se generaban corrosión con los materiales altamente alcalinos que pueden tener algún tipo de productos y como vemos en, este, en, este, en esta imagen algunas máquinas vienen con otro tanque más este es el tanque de pulverización que es en un tanque de 3000 litros y a, y a su vez tienen un pequeño tanque delante que es un tanque auxiliar para llevar agua limpia tanto para eh, la higiene del, del personal que está aplicando como para la limpieza de los bidones ahora vamos a ver este, este accesorio este mixer cargador que sirve para eh, cargar el producto y a su vez limpiar el, el bidón y promover el sistema de triple lavado ¿no? para asegurar la inocuidad del producto del bidón una vez que termina la aplicación vamos a hablar un poco de filtros ¿no? porque uno carga producto eh, perdón, uno carga agua de diferentes fuentes puede cargar de una de un río de una sequía de un tanque puede ser de una perforación eh, puede ser de la red domiciliaria y hay diferentes formas de que se vaya contaminando eso puede haber contaminantes eh, sólidos que pueden ser materia orgánica puede ser eh, partículas de arena o de, o, de, o de piedras puede haber restos vegetales puede haber contaminantes químicos eh, al fin y al cabo lo que hay que hacer es que el líquido que se utiliza como vehículo el agua que se utiliza como vehículo sea lo más limpia posible para evitar eh, obstrucciones en los picos aplicadores. Para lo cual, eh, en el circuito de la pulverizadora hay diferentes etapas donde se pueden generar eh, procesos de limpieza. Todo arranca primeramente en, en, el, en la tapa del tanque, donde, ¿no? Acá, en la tapa del tanque, y también puede ser en un filtro de aspiración, este, o sea, se puede cargar por la tapa del tanque, abriendo la tapa, o se puede cargar con una motobomba o un hidrocargador como tenemos acá por medio de este filtro de aspiración que ahora lo vamos a ver eh, luego en el circuito ¿no? este es un circuito un poco complejo pero no, no entremos en detalle siempre tenemos el filtro principal que ahora vamos a ver un ejemplo y después tenemos filtros de línea en cada una de las secciones en este esquema hay una pulizadora de tres secciones y por último puede haber filtros en cada uno de los portapicos la lógica es la siguiente siempre el sistema de filtrado va de mayor eh, grosor o sea menor nivel de filtrado a mayor nivel de filtrado cuando medimos el sistema de filtrado hablamos de unidades de filtrado que se llaman mesh las unidades mesh no es otra cosa que la cantidad de alambres ahora vamos a hablar de estos dos filtros los, las unidades mesh no son otra cosa que la cantidad de alambres que cruzan por pulgada lineal y de esa forma podemos expresar la capacidad de filtrado de estas unidades por ejemplo acá tenemos lo que son los filtros de carga como yo les mostraba uno puede cargar de una sequía de un tanque australiano y hay dos opciones uno tiene un filtro sumergido que por propio peso va al fondo del tanque de la sequía del río lo que sea o si no puede utilizar uno un filtro flotante en la cual tiene una parte superior que lo hace flotar y después esta parte que lo que permite es tomar agua lo más cerca posible de la superficie y de esa forma evitar que la máquina succione sólidos en exceso ¿Eh? pero al fin y al cabo este tipo de filtros por ejemplo son filtros que tienen 30 mesh 25 30 mesh 25 30 alambres por pulgada lineal ¿no? o sea sirven para filtrar eh, las cosas más gruesas hojas insectos esto no filtra arena, no filtra materias orgánicas de menor tamaño. Acá vemos, por ejemplo, acá se ve mejor detalle, este es el, fil el filtro de tapa ¿no? del tanque, donde también se pueden ver los alambres y por lo general, como les digo, estos son filtros de 25 mesh. ¿Eh? Acá ven el canasto, ese canasto que está dentro del tanque. Después vienen los filtros principales, que son los encargados de filtrar la gran mayoría del de material siempre los filtros principales tienen que tener algún tipo de válvula de corte ¿no? Acá vemos este medio giro esta válvula que se genera un medio giro para cerrar y que no caiga el producto cuando limpio eh, el filtro y como podemos ver en esta imagen vamos a ver de qué está compuesto el filtro el, tiene una carcasa una tapa y la unidad de filtrado en sí ¿no? acá vemos que las mallas son más finas por lo general estos filtros son de 50 mesh, 50 alambres por pulgada lineal, y siempre tienen que estar muy bien cerrados. Tienen que tener un o-ring, ¿no? un o-ring de goma, para que cuando uno lo cierra queden lo más herméticamente posible. Estos son los filtros que periódicamente cada tanto hay que limpiar. Y vienen diferentes modelos: ¿no? desde el modelo común que vemos acá, este es el modelo más común, con un cierre general, y después podemos tener opciones como estas con un filtro que tienen válvulas esta válvula lo que hace esta, esta perilla amarilla lo que uno hace es con un semigiro cerrar el circuito de la pulverizadora entonces uno gira esta perilla traba acá una válvula y cuando uno saca el filtro no se cae el producto por gravedad Este es un filtro con válvula la mayoría de las máquinas hoy tienen este tipo de filtros y después existe otro otro tipo de filtros que por lo general se utilizan en las líneas que son los filtros autolimpiantes. El filtro autolimpiante, bueno, eh, la diferencia que tiene es que tiene este robinete y uno puede purgar purgar ¿no? Le, el canasto de limpieza sin tener que sacar el filtro. Estos por lo general se pueden utilizar como líneas y estos son como principales. Eso es lo que habitualmente uno ve. Luego, uno puede tener este tipo de filtros, que son los filtros de picos. Por lo general en el mercado eh, están tendiendo a desaparecer porque se ha mejorado mucho la calidad de los filtros que van anteriormente, tanto filtros de línea como de, de entrada y filtros principales. Y estos filtros, eh, cuando la cosa no era tan eficiente, eh, digamos que ayudaban mucho. ¿Cuál es el problema de estos filtros? Que se tapan muy seguido. Y cuando se tapan, no se tapan todos juntos. Se tapa uno, otro, otro. Y si uno no está constantemente observando toda la línea del barral, del botalón, lo que va a pasar es que se puede tapar uno u otro pico y la eficiencia en la aplicación baja muchísimo. Entonces, por lo general, estos filtros se están dejando de utilizar. Eh, hacen un buen trabajo, pero se están dejando de utilizar por el problema de, de, de, de lo que es la limpieza individual de cada uno de los filtros y, por otro lado, el riesgo de contaminación del operario al tener que manipular este tipo de, de accesorios. Bueno, vamos a ver eh, bombas. Hay dos tipos de bombas. ¿no? Esta, la bomba es la encargada de presurizar, de dar presión al circuito. Las presiones que se utilizan para pulverizar eh, en máquinas terrestres van de 2 bares o 2 kilos por centímetro cuadrado a 5, 6 bares como máximo. ¿eh? Un bar son 14 libras por pulgada cuadrada. ¿eh? Cuando uno vea uno u otro datos se, sepan que la, la relación es esa 1 a 14 un bar o un kilo por centímetro cuadrado es 14 libras por pulgada cuadrada bueno había dos tipos de bombas tenemos bombas que se denominan de pistón membrana o volumétricas y después bombas de tipo centrífuga uno está eh, digamos por una cuestión domiciliaria acostumbrado a ver este tipo de bombas que son las bombas que elevan el agua en el tanque de cualquier casa es la bomba centrífuga común y corriente que por fuerza centrífuga eleva. Por lo general las máquinas pulverizadoras no tienen este tipo de, de bombas, ahora la vamos a ver en detalle, salvo máquinas muy grandes que, ne, que necesitan mucho caudal. Por lo general las pulverizadoras para asegurarse buenas presiones utilizan este tipo de bombas que son las bombas de pistón membranas o volumétricas. ¿De qué están compuestas estas bombas? Bueno, como vemos en el esquema tenemos es, es parecido a un motor es muy, muy similar al circuito de un motor porque tiene un cigüeñal que hace mover a un pistón que sube y baja y al subir y bajar abre y cierra válvulas que se abren y cierran sistemáticamente que permiten la entrada de agua y cuando sube el pistón permiten la salida por la válvula de escape y de esa forma se generan pulsos de presión que cuando uno suma acá tenemos una bomba de pistón membrana de tres pistones cuando uno suma los picos de presión de cada uno de los mismos genera un flujo aunque es alternativo sobre lo suficientemente estable para generar un flujo continuo ¿Eh? estas son las bombas de pistón membrana hay diferentes modelos y los modelos van cambiando en función de la cantidad de pistones por ejemplo esta que tenemos acá es una bomba de dos pistones los pistones están acá dentro esta es una bomba de tres pistones y esta es una bomba de cuatro pistones, 1 2 tres, cuatro pistones. Eh, ¿En qué cambian una u otra? Bueno, la presión que se logra es la misma. Lo que va cambiando es el caudal. A medida que uno suma pistones, lo que permite es ir incrementando la cantidad de, de caudal por minuto, en litros por minuto. ¿no? Esta es una esta es una bomba que no supera los 40 litros minuto y esta es una bomba de 90 litros minuto y esta es una bomba de 120 litros al minuto gracias a el múltiplo de pistones lo que tienen todas las bombas alternativas todas las bombas de pistón membrana es siempre eh, los pistones y este accesorio que vemos acá que es el pulmón ¿no? ahora vamos a ver bueno acá se ve bastante bien que es el pulmón es una es un habitáculo un volumen constante que a ver vamos a verlo en otro acá tenemos este otro este no lo tiene acá este tampoco y a veces cuando no está puesto en la bomba vamos a ir acá debemos colocar como accesorio anexo el pulmón que no es otra cosa que un volumen ¿no? por ejemplo esto parece un matafuego es más muchas veces se, se construyen con, con garrafas o matafuegos que lo único que es es un volumen en la cual cada vez que se genera un pico de presión cada vez que el pistón impulsa el líquido a alta presión, para evitar los picos de presión, el, el líquido entra a este volumen, se descomprime y luego se comprime. De esa forma se amortiguan los picos alternantes de presión. Tanto este pulmón como este otro pulmón, en el cual tiene una membrana al medio y se le puede poner aire con este pico que vemos ahí, ahí ¿no? coloco el puntero, vamos a... A ver uno más detalle. Acá se vea mejor. ¿ven? Este pico que vemos acá, que se calibra y se llena con aire con un pico inflador de vehículos. Eh, se permite eh, tener un mayor control del, del flujo. ¿Por qué? Porque cuando uno coloca aire acá calibrado, coloca alrededor del 50% más de la presión de trabajo que uno va, va a trabajar. Supongamos que voy a trabajar con 3 kilos de presión lo que hago poner acá es, son cuatro y medio cuatro kilos y medio 5 kilos de presión y de esa forma eso permite el amortiguamiento de estos picos que yo no quiero que se generen. Eh, como les decía hay dentro de las bombas tipo pistón membrana hay bombas que tienen una membrana que separa las válvulas y hay bombas que no tienen membrana y entonces el producto toma contacto con las válvulas esto que vemos acá son esas válvulas que van dentro de la bomba y las grandes ventajas que tienen este tipo de bombas es que necesitan muchísima limpieza post-tratamiento porque si no se van eh, generando concreciones de estos cristales, de los productos, que hacen que esta, estas válvulas se rompan o se traben y no generen el, el movimiento que tienen que generar. ¿ta? Eso en cuanto a las bombas volumétricas. Vamos a hablar un segundo de bombas centrífugas. Aunque son las, las bombas que menos se utilizan en pulverizadoras, se utilizan en las máquinas pulverizadoras de mayor tamaño cuando yo tengo un botalón de un gran ancho de trabajo tengo muchos picos pulverizando por ende tengo que darle de comer tengo que alimentar a todos esos picos eh, muchas veces las bombas alternativas que habíamos visto antes no tienen el suficiente caudal en litros por minuto aunque sí la presión pero no el caudal para abastecer a todo ese botalón lo que se hace en ese caso es utilizar este tipo de bombas que aunque no logran las presiones de trabajo que logran las bombas eh, alternativas o de pistón membrana logran la presión suficiente como para trabajar por lo general estas bombas levantan 4 kilos de presión 5 kilos como máximo eh, es poca presión pero es lo suficiente como para trabajar y lo que tienen es mucho caudal o sea tienen un caudal sobrado y una presión muy justa al revés de las otras que tienen mucha presión pero un caudal muy justo entonces en una u otra situación se puede utilizar una u otra bomba insisto por la gran mayoría de los casos se utilizan las bombas alternativas y no estas. Eh, acá vemos una máquina una máquina muy vieja pero donde se ve una máquina una bomba centrífuga en, en funcionamiento para que funcione la bomba se necesita una multiplicación acá van mandos cardánicos y se necesita que gira a altas vueltas no a 540 vueltas como la, las bombas alternativas y estas bombas las bombas alternativas van derecho al cardán y giran a 540 revoluciones mientras que las bombas centrífugas ¿no? esta tiene un motor hidráulico no es otra cosa pero esta necesita girar tal vez a 1500 o a 2000 revoluciones entonces necesito hacer una multiplicación por medio de una polea y correa y después lo que yo les mostraba fíjense en el caso de esta bomba este, este, este circuito que tiene el filtro antes el tener el filtro antes el problema que tiene es que por acá puede entrar aire por acá puede entrar aire por el filtro puede entrar aire y en cada succión en cada posible fuga y ingreso de aire hace que este tipo de bombas pierdan eficiencia por lo general lo que se está dejando estas máquinas ya no existen en el mercado pero bueno yo les pongo para que la conozcan: comandos y válvulas este es otro accesorio que tenemos que conocer cuando hablamos de comandos y válvulas tenemos que entender cuál es la función de un comando el comando tiene tres funciones principales una es eh, tener un cierre principal y lograr la distribución a cada una de las secciones de bo del botalón ¿no? este comando que vemos acá que es uno de los más sencillos que podemos encontrar en el mercado tiene esta palanca que uno la puede girar hacia la izquierda y hacia la derecha y como indica esta horquilla podemos tirar con todo el botalón si yo muevo la palanca hacia la izquierda tiro con la parte de derecha del botalón o si hago lo contrario hacia allá utilizo la parte izquierda del botalón o sea yo cierro y abro secciones según cómo necesito eh, hacer la aplicación si yo giro totalmente hacia arriba la palanca queda en esta posición y queda en retorno no tira la máquina o sea no el, el circuito queda cerrado y todo el producto la bomba sigue funcionando y todo vuelve al retorno del tanque entonces la primera función del comando es este es el el, el mecanismo por el cual uno distribuye o cierra totalmente o distribuye a cada una de las secciones del botalón la segunda función es regular la presión ¿eh? en donde acá vamos a ver que hay diferentes mecanismos de regulación de presión el más sencillo es este que vemos acá que es un, una válvula reguladora común y corriente de resorte que cómo funciona cuando el líquido viene circulando en este sentido y levanta una determinada presión si esa presión logra vencer este resorte que a su vez ese resorte uno le puede lo puede comprimir o descomprimir más gracias a esta perilla si logra vencer la presión el líquido empieza a retornar hacia el tanque así funciona así de sencillo funcionan estas válvulas jugando con la compresión de este resorte uno hace que se generen diferentes presiones de digamos de, de trabajo esto es lo más sencillo que hay en el mercado la tercera función que cumple un comando es controlar la presión tener algún algún sistema por el cual uno pueda ver la presión a la cual estoy trabajando y para ver eso existe este accesorio que es un manómetro que es una herramienta de precisión siempre siempre eso digo en las capacitaciones los manómetros son herramientas de precisión y por ende hay que tratarlas como herramientas de precisión uno lo que ve muchas veces es que estas máquinas quedan tiradas en el campo y est estos manómetros sufren eh, el, las heladas los calores eh, la radiación solar y lo que pasa es que se terminan rompiendo y no marcan la presión como corresponde eh, como herramienta de precisión que está yo necesito que esté a una escala acorde al trabajo que yo voy a generar es muy común ver en los campos máquinas pulverizadoras que se les rompe el, el manómetro y le ponen cualquiera y se utilizan escalas que no sirven. Si yo voy a ponerle un manómetro, por ejemplo, acá tengo un manómetro de que, que marca hasta 25 kilos de presión. Y yo voy a trabajar a 3 kilos, cuando yo eh, empiezo a trabajar, la aguja se va a ir a 3 kilos. Entre 0 y 3 kilos, es bastante visual la, digamos. La observación y a mí me va a, per me va a permitir en este manómetro distinguir entre 4 kilos o 2 kilos. Si yo en vez de ponerle este manómetro le pusiera uno de 100 kilos, ¿no? ¿qué va a pasar? La aguja se va a venir por acá porque la escala es mucho mayor, entonces la variación de la aguja va a ser muy pequeña y no voy a poder observar esas variaciones y esos, y esos detalles. Entonces, esto es algo muy importante. Después, este, este segundo accesorio es muy importante que es la llave de corte los manómetros como herramientas de presión que son no tienen que estar constantemente trabajando durante la pulverización porque se terminan rompiendo entonces con esta llave de corte yo la abro cuando lo voy a regular y para verificar la presión en la cual estoy trabajando y cuando termino de verificar lo cierro y de esa forma el manómetro no está constantemente trabajando y lo que hago es cuidarlo y asegurar de que después a medida que pasen los años siga marcando lo que debe marcar y no cualquier tipo de presión ¿ta? Eh, el comando que vimos ahí es el más sencillo de todos ¿no? es un comando que lo único que hace es regular la presión pero uno eh, tiene en el mercado diferentes opciones vamos a ver la, la opción que le sigue en cuanto a prestaciones tecnológicas que son los comandos Proporcionales al régimen o control flow. Los control flow son comandos que permiten al, al operario dentro de un cierto margen hacer que la cantidad de líquido, la cantidad de, de caudal que va a parar a cada una de las secciones, sea proporcional al régimen del motor. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy yo voy pulverizando ¿no? en un terreno que es horizontal, totalmente horizontal. Tengo la máquina eh, regulada, la presión que corresponde, y en algún momento me encuentro con una pendiente hacia arriba, una pendiente positiva importante. Supongamos que voy a trabajar una pendiente del 3, del 4, del 5%. ¿Qué va a pasar con la máquina? Va a perder vueltas. ¿no? Va a tender a, a, a bajar en vueltas esa máquina. Y si baja en vueltas, ¿qué pasa con la qué pasa con la presión? Baja la presión. Y de esa forma. Lo que va a hacer es tirar baja la velocidad baja la baja la presión pero baja mucho más la velocidad que la presión y de esa forma lo que va a hacer es que los litros por hectárea que yo había regulado sean mayores ¿verdad? gracias a que yo agarro una pendiente positiva una subida va a empezar a tirar más producto del que yo lo había regulado a diferencia de cuando yo puedo agarrar una pendiente negativa si yo agarro una pendiente hacia abajo cuesta abajo es al revés aumenta la velocidad y de esa forma disminuye la cantidad de litros por hectárea aplicada bueno hasta cierto rango hasta cierto margen utilizando este tipo de válvulas que están acá las válvulas volumétricas eh, al variar el régimen del motor este este tipo de comando se da cuenta se da cuenta de esa variación de régimen y logra corregir hasta un rango de un 15 o 20 del régimen del motor ¿no? que se da cuando uno sube una cuesta o baja una pendiente permite que se corrijan el caudal y de esa forma sea estable la cantidad de líquido ¿no? de, de caldo que sale por cada una de las secciones ¿no? esto es en, en trama general lo que es una válvula de control volumétrica que va a estar compuesta por una válvula de seguridad vamos a ponerlo en color para que quede mejor esta es la válvula volumétrica la control flow esta es manual, estas son electromecánicas y ahora la vamos a ver. Eh, pero todas están compuestas de lo mismo. Una llave de corte principal, ya sea manual o electromecánica, o sea, por medio de un solenoide, de una, de una electroválvula. Una válvula de seguridad, que esto lo que hace es que si por algún motivo se supere el 50% de la presión de trabajo por un, algún tipo de obturación, es el primer safe, el primer retorno, que también se regulan. Cuando hagamos la práctica campo le voy a explicar, porque acá, eh, digamos, en una en una diapositiva es muy difícil de, de, de, de entender, de explicar sí, pero de entender no. Y luego va las válvulas reguladoras para cada una de las secciones. Pero previo a esto, tenemos esta válvula amarilla que es la válvula volumétrica, que es la encargada de regular la presión. Esta es de seguridad y esta es la de presión. La válvula reguladora de presión. En este codo va, va colocado el manómetro y luego tenemos para cada una de las secciones pequeñas válvulas reguladoras con las cuales yo lo que hago es cerrar independientemente una de las secciones que puede ser manual o puede ser electromecánico y cada vez que uno cierra cada una de las secciones puedo generar una pequeña regulación de presión porque cada vez que uno cierra una sección se eleva la presión porque si yo cierro un tramo la cantidad de líquido se encuentra con una menor superficie y quiere aumentar la presión. Bueno, como vamos a ver en la práctica, gracias a estas pequeñas válvulas, que casi siempre son manuales, se logra corregir esa, esos picos de presión cuando hay cierres parciales de cada una de las secciones. Luego, las máquinas, acá ya sí nos metemos en, por lo general en las máquinas autopropulsadas, pero también pueden ser perfectamente colocados en máquinas de arrastre, están los comandos proporcionales al avance en este caso eh, el control de la cantidad de litros por hectárea aplicado es es total acá no importa si yo voy trabajando en una pendiente neutra o sea un pendiente cero y subo o bajo si me encuentro con un lugar donde hay un terreno más blando y empieza a patinar tanto el tractor o la, o la máquina autopropulsada este tipo de comandos proporcionales al avance tienen tres sensores que son el caudalímetro, el sensor de presión y el sensor de velocidad, que es el más importante que va colocado en la rueda, los cuales con estos tres datos son gracias a una computadora de a bordo transformados por medio de un algoritmo, un algoritmo muy sencillo que les dice cuánto es el líquido, cuántos litros por minuto tienen que pasar a cada una de las secciones del botalón. Entonces, este tipo de comandos ya están compuestos por una computadora, por tres sensores, todo alimentado por la energía eléctrica del, del tractor, y gracias a las electroválvulas que tiene, permite que pase una determinada cantidad de líquido independientemente de la velocidad a la que vayamos, dentro de un rango lógico. ¿no? Dentro de un rango razonable, si las variaciones de velocidad se generan este caudalímetro y estas electroválvulas permiten corregir y pasar mayor o menor cantidad de líquido por ende uno lo que hace es setear eh, acá tenemos vamos setear en la computadora ahora vamos a ver las computadoras los litros por hectárea que yo quiero yo le seteo y le pongo quiero aplicar 100 litros por hectárea y la máquina sola se encarga de por medio de las electroválvulas de regular el pasaje del líquido acá vemos lo que es el caudalímetro el caudalímetro como ven acá va siempre previo a las electroválvulas de salida a la salida de las secciones ¿no? acá va esta es el corte principal esta es, la, esta es la válvula reguladora de presión y los caudalímetros pueden ser de dos tipos pueden ser electromagnéticos acá tenemos dos modelos este es un caudalímetro de carga Este es el que se utiliza se puede poner o no como accesorio para cuando uno carga con una bomba esto te va marcando la cantidad de litros que entraron al tanque este dejémoslo un minuto vamos a, a, a... pero es lo mismo funcionan de la misma manera lo, el caudalímetro electromagnético que está en el comando mide la cantidad de líquido que pasa por medio de inductancia electromagnética tiene dos electrodos adentro que van generando un campo electromagnético y la desviación del campo en relación a la cantidad de líquido que pasa por una constante dieléctrica me permite correlacionarlo con una cantidad de agua que, que está circulando ¿no? en, de, en relación a la sección y a la velocidad en la, en la cual circula estos son los cadolímetros de tipo electromagnéticos ¿tá? los cuales generan una, un pulso eléctrico que es leído por la computadora después están los caudalímetros a turbina estos miden el caudal por un proceso mecánico esta turbina que está acá adentro lo que hace es girar a mayor o menor velocidad Acá también se coloca un sensor pero es un sensor de velocidad de giro de la turbina y la velocidad de giro de la turbina es proporcional al flujo de líquido que hay en el caudalímetro entonces estos son mecánicos que después se transforman en una, en una señal digital y los anteriores son totalmente digitales es un pulso electromagnético que se transforma en una señal digital que va a parar a la computadora ¿Está? esa computadora puede ser de, lo, de los modelos más sencillos que hay en el mercado como por ejemplo esta la bravo 180 que es eh, totalmente analógica no tiene un display analógico en el cual en este caso así como está configurado me está diciendo los litros por hectárea que uno seteó. me está diciendo ahora la, el caudal en litros por minuto que está tirando la máquina y tiene diferentes botoneras por ejemplo eh, vamos a ir viendo en detalle estas estas partes para setear es para poner para ingresar datos eh, toda esta parte es para ingresar datos cuando uno impone la cantidad de litros por hectárea o setea por ejemplo el diámetro de la rueda la cantidad de picos la distancia entre picos todo eso se hace con esta parte de la computadora después viene una segunda parte que es la parte donde hacen modificaciones en el botalón y en el comando por ejemplo esta perilla que tenemos acá es la perilla de corte principal abre o cierra todo el circuito después tenemos perillas independientes para cada una de las secciones ¿No? Si, tu, si tenemos cinco secciones de botalón tenemos cinco perillas individuales de corte suben y bajan perillas manuales esta perilla que vemos acá es para regular la presión hacia arriba sube la presión hacia abajo baja la presión acá tenemos una perilla de traba del botalón para que quede trabado y no haya posibilidades de movimientos y después tenemos esta perilla que es por ejemplo para modificar la horizontalidad del botalón para el sube para subir y bajar el botalón en forma vertical, esta para modificar la compensación, esta es para el quiebre del botalón. Ahora vamos a ver que algunas máquinas, hoy te diría que casi todas las máquinas de mercado, ya tienen un botalón hidráulico, su quiebre, sus movimientos son totalmente hidráulicos y por este tipo de mandos electrohidráulicos uno maneja todas las, las variaciones. Esto en cuanto a los comandos más sencillos que eran totalmente analógicos y hoy en su gran mayoría en el mercado ya son eh, comandos digitales ¿no? donde uno tiene un display tiene los mismos datos la cuestión del seteo es es exactamente lo mismo esto es exactamente lo mismo no cambian nada no fíjense cinco secciones manómetro corte principal seguridad movimiento para arriba para abajo lateral e inclinación tiene más secciones de quiebre porque puede ser que esto esté hecho para un botalón más grande que tenga más más cantidad de quiebres por, por sección pero es lo mismo lo que cambia es el display que de ser analógico pasa a ser digital y me permite tener la posibilidad de visualizar un montón de datos los litros por hectárea la cantidad de hectáreas trabajadas la velocidad de trabajo la presión diferentes cosas y al ser un display me permite mapear y ir observando visualmente cómo es la distribución la pasada la cada una de las pasadas hay diferentes ahora les voy a dejar un vídeo en el enlace de la plataforma de la materia para que lo vean y lo que tenemos acá arriba esta señal es el banderillero satelital entonces este es un comando mapeador con banderillero satelital esta señal cuando está en verde quiere decir que va por la línea que corresponde, cuando se empieza a poner rojo, rojo, rojo, lo que le indica al operador es que tenés que moverte hacia la izquierda, si se pone rojo a la derecha acá, te, tiene, te está generando un dato visual para que vayas doblando hacia la izquierda y te coloques y siempre mantengas el verde. Eso en el caso de que no tengas un piloto automático. Si tiene un piloto automático, esa maniobra la hace en forma totalmente automatizada. en cuanto a las tuberías eh, hay bastante por decir digamos que la, las primeras máquinas tenían tuberías de manguera como ven acá tanto tuberías de manguera con, con acoples hechos por prensa que eso era para alta presión o con las simples abrazaderas y este tipo de, de, de tuberías ya no existe más en el mercado hoy todas estas tuberías son de acero inoxidable ya no se usa más la manguera solamente para algún quiebre donde hay una, digamos un movimiento de quiebre del botalón sí tiene que tener flexibilidad pero después es rígido y estas mangueras han sido cambiadas por caños de acero inoxidable el acero inoxidable lo que tiene es menor rugosidad interna y por ende la pérdida de carga entre uno y otro pico una u otra salida es mucho menor la desventaja es que si se rompen eh, son más difíciles de solucionar al campo esto con un destornillador y un pedazo de manguera de, de repuesto uno lo podía arreglar las otras cuando por algún motivo uno tiene una rotura tiene que parar y hacer el recambio de toda la cañería pero bueno sepan que antes eran por manguera y hoy son todo por cañería de acero inoxidable en cuanto a, al chasis y botalón podemos decir que acá está toda la ingeniería toda la ingeniería de los fabricantes de pulverizadoras los fabricantes de pulverizadoras por lo general, compran todo lo que es bombas comandos tanques mando cardánico todo eso se compra se compra a empresas multinacionales y lo que se dedica a fabricar cada uno de ellos es el chasis el chasis y el botalón y ahí pone toda su tecnología y hace que se diferencie una u otra empresa en cuanto a su calidad y prestación en cuanto al chasis o al rodado en sí podemos decir que existen dos variantes de mercado eh, podemos ver que existen eh, máquinas que tienen rodado en balancín como esta esta máquina de acá que tiene rodado en balancín y lo que te permite tener un rodado en balancín es tener un mejor copiado del terreno a ciertas velocidades y esto por lo general es utilizado cuando esta pulverizadora va a trabajar en, en lugares con mayor heterogeneidad de terreno mayor micro relieve un caso particular puede ser si esta máquina se va a utilizar en planteos ganaderos, va a trabajar en, en pasturas donde puede haber pozos y diferentes digamos accidentes eh, de micro relieve que hacen que este tipo de rodado copie mejor el terreno. Fíjense el dibujo de estas ruedas, que también es un rodado que es más, mucho más amigable para las pasturas, ¿no? para todo lo que es pasturas perennes. En el mercado esta, estas son las que menos se utilizan, por lo general lo que se utilizan son las máquinas con rodado agrícola, como pueden ver acá. Y lo que uno logra con este tipo de rodados es, por un lado, mayor despeje ¿no? al piso, esto te permite entrar al cultivo con mayor altura, esto si uno tuviera que entrar en un maíz puede estar entrando en un maíz con 10 o 12 hojas perfectamente mientras que con la otra con este tipo de máquinas que van más cerca del suelo no me permite entrar con tanta altura de cultivo mientras que está así y la trocha la distancia entre rodos es variable que se adapta a las líneas en los cultivos que son cultivos de escarda cultivos lineales soja maíz girasol lo que sea esta estas son las máquinas que por lo general dominan el mercado son las más demandadas en cuanto a botalón no, hablamos un montón de botalón, hasta la palabra la dijimos muchas veces, pero no dijimos qué es el botalón. El botalón es, es la barra, es, la, es el barral aplicador, a fin y al cabo. Bueno, acá también está toda la tecnología de los fabricantes. Los fabricantes se encargan de mejorar año a año la tecnología de materiales y la tecnología de construcción para hacer cada vez máquinas más anchas, que tengan más, más ancho de trabajo y permitan ir a mayor velocidad mientras más anchas y más rápido puedan ir más hectáreas tienen más pueden trabajar más posibilidades tienen de pagarla a la máquina por ende son máquinas que hacen un trabajo más económico hoy digamos como cuestión de, de digamos de mayor innovación tenemos este tipo de barrales que están hechos con fibra de carbono que lo que me permite en comparación de los materiales metálicos ser muchísimo más liviano tener una buena resistencia ¿no? una muy buena resistencia y ser muy livianos y permitir eh, aumentar significativamente el ancho de trabajo otra cosa muy importante en el caso de, la, de las máquinas eh, en cuanto a su botalón es el tipo de quiebre todas las máquinas hoy ya son con quiebre hidráulico todos estos movimientos son hidráulicos y manejados por el operario y eso es algo muy importante a tener en cuenta pero como les digo todo el sistema de compensación para que esta máquina logre la mayor horizontalidad a mayor velocidad es donde los fabricantes de maquinaria agrícola ponen sus su fichas digamos su tecnología cada uno con sus innovaciones en cuanto a pastillas no vamos a hablar en detalle en esta clase porque va a haber una clase eh, en particular de tecnología de aplicación donde vamos a ver cada uno de los tipos de pastillas pero bueno tenemos que citarla que la pastilla es el, el accesorio que genera las gotas que fabrica las gotas no vamos a entrar en detalle acá tiene una imagen de una pastilla de abanico plano nada más que para que la vean pero ahora vamos a hablar en, en detalle en la segunda clase y lo que sí eh, los abanicos planos pueden variar en su ancho de trabajo ahora vamos, en, la otra, en la clase vamos a ver, entrar en detalle en eso sí lo que tienen todas las pastillas para funcionar son un portapico un accesorio que también sostiene el pico y todas las los portapicos modernos tienen este mecanismo que está abierto que es un mecanismo antigoteo de tal forma que cuando uno cierra el circuito los picos no siguen goteando porque esta membrana que tenemos acá adentro obturan la presión residual que quedan en las cañerías y de esa forma no gotean este portapico que vemos acá es un portapico simple con tapa roscada, es lo más común que hay en el mercado. Y después puede haber opciones como este eh, pentapico, pentallero, diferentes, esas son cuestiones comerciales, un pico múltiple que tiene la posibilidad de poner en el mismo porta, con una válvula antigoteo, lo mismo, cinco picos diferentes y por medio de un giro ir eligiendo el pico en relación a lo que yo necesito hacer a, un, a uno u otro trabajo y no tener que andar sacando y poniendo tienen esta gran ventaja, el problema es que se ensucian, esto está constantemente trabajando y hay tierra, y por lo general cuando empiezan a trabajar están sucios y los primeros metros, hasta que se logran limpiar por la misma presión, eh, pueden generar algún problema. Siguiendo, y ya terminando con esta primera clase, los accesorios que pueden tener las máquinas pulverizadoras, por ejemplo, son estos kit cargadores de agroquímicos, que no es otra cosa que este mecanismo que siempre tiene que estar a una altura digamos cómoda para el operario y de esa forma que el operario no tenga que subir hasta la tapa superior y correr el riesgo primero de caerse segundo de contaminarse porque está subiendo y se, le, se, puede, se puede estar en contacto con el agroquímico y al estar en una posición mucho más cómoda le permite con estos con estos accesorios que no es otra cosa que un tanque con un sistema de venturi ¿no? Un sistema de succión que, cuando uno tira el producto, les voy a dejar un enlace de un video comercial donde lo van a ver en funcionamiento. Y lo que te permite es que uno tira el producto y, por medio de succión, va a parar al circuito del tanque. Y lo, lo segundo que tienen los, los kit cargadores es un sistema. Ahí estoy limpiando una probeta para que lo vean con agua limpia. No, no estoy haciendo nada raro. Eh, tienen siempre un sistema de lavado de bidones. Las máquinas pueden tener. Un lavado directo que sea con el mismo caldo del cultivo, eso es un caso donde la limpieza no es perfecta, aunque saca incrustaciones que están adentro del bidón, las puede sacar, se aprovecha bien el producto, pero el producto no queda limpio, o hay máquinas, como veíamos, que tienen un tanque auxiliar, que este lavado lo hace con agua limpia. Por ende, el bidón que queda queda relativamente limpio y este, se transforma en un, en un producto con un menor pasivo ambiental. En ver ahí se va viendo en detalle cómo esa, esa, esa presión va limpiando internamente en este caso el base pero puede ser un bidón eh, todos los tanques siempre tienen algún sistema de control de la cantidad de líquido que tienen ¿no? en este caso es un vaso conductor nada es una manguera con esta, esta pelotita que está flotando que coincide con una marca del tanque y uno va constantemente viendo cuánto es la cantidad de líquido que le va quedando al tanque de esa forma va controlando también la máquina ¿Eh? y siempre otra cosa que tienen que tener los, los, las máquinas pulizadoras es un tanque auxiliar para asegurar la limpieza la higiene del operario y de esa forma este, asegurarnos de que disminuimos lo, el riesgo por eh, contaminación e intoxicación del operario por el momento acá termina la primera parte eh, no mucho más muchas gracias